Soy Rosana Gutiérrez, de la Agencia de Extensión Rural INTA-Zárate y estamos aquí en la Experimental San Pedro co junto con el Grupo de Propagación y Mejoramiento que coordina la ingeniera María Elena Da Orden. Con ellos estamos trasplantando unas plantas de stevia que aproximadamente en el mes de agosto eh, las, las hemos recibido de la Experimental Cerro Azul de Misiones. Eh, son la variedad criolla mejorada, multiplicada vía estaca, vía gámica y eh, la finalidad de este ensayo es, eh, además de eh, mejorar las estrategias de multiplicación de plantas de buena calidad para los pequeños y los productores de nuestra zona, es hacer determinadas determinaciones con respecto a eh, cuáles son las variedades más adecuadas para la zona norte de la provincia de Buenos Aires con respecto a la stevia, eh, ¿cuál es, eh, o cuáles características condicionan mayor cantidad del stebiócido buscado, deseado, eh, y algunas otras características que tienen que ver con eh, la, el vigor, la cantidad de masa foliar, en fin, eh, todo, ese, todo un ensayo que nos va a permitir eh, brindar un asesoramiento integral al pequeño productor para poder eh, concretar, digamos, eh, los cultivos de stevia. Thank you.